El Centro de Cultura Digital te invita a navegaciones guiadas. Una serie de visitas a exposiciones en línea comentadas en vivo por Canex Zapata y Dorín Ríos a través de YouTube. Te invitamos todos los jueves 12 del día. Síguenos en nuestro canal de YouTube. Gobierno de México.